Eh, Señores, en otro tema. Y es muchacha, le gusta el sonido. Ay, Margarita revela que está separada de Leonel. El de de Italia. Da, sonido y claro. talla. Bueno, la Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama, confirmó ayer su separación del expresidente de la República, Leonel Fernández luego de meses de rumores y que a principio de julio del presente año se encendiera la esfera política sobre ese tema. La ex primera dama, quien busca la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, indicó que pese a su separación siempre han estado muy entrelazados. Miren esa foto de cuando se casaron, eso ya por el 2002, por ahí. Margarita Cedeño se refirió al tema tras ser entrevistada. En el programa radial esto no es amor, miren eso. Esto no es radio. Esto no es radio. Esto señor. no es amor. <risa> <risa> ¿Y, el bueno, y el programa. Ah, no, no, que me quedé mirando ahí, mire señor. No, es la sola amor. imagen con él con el. Cuando había, cuando había amor, ¿eres? ¿eh? En ese tiempo, ¿eh? Cuando el amor estaba en el aire. Entonces, eso fue ayer, ¿verdad? En el programa Esto No Es Radio. Y al mismo tiempo, oigan esto, culpó a Leonel de no haberle permitido ser la candidata peledeísta a pesar de contar con los números para llegar a la posición. Cedeño contrajo matrimonio con el ahora presidente del Partido Fuerza del Pueblo en febrero de 2003. Quiero corregir, febrero de 2003, y procreó a, junto con él a Yolanda América, quien es primera hija de de la primera, de la ex primera dama y ya la cuarta de leonel Fernández o tercera, no, tercera porque está Omar está la, la hija que está por ahí, en Dios sabe dónde, que Dios la cuide. Eh, en la actualidad, ahora mismo, Yolanda América tiene 18 años. Vamos a escuchar. Ahí están las declaraciones de Margarita Cedeño en el programa. Esto no yo es voy a dar mi opinión. Agradeciéndole a RNN por la cortesía del video. Yo, yo me voy a dar una opinión sobre este caso, esta novela. Ponte a algo, entonces vete de aquí, porque imagínate, ponte a algo. Ay, no va a estar solo, la mujer vino. No vino, la, no, la que llena Aquí la la está el men y se quiere ir. Se quiere ir, está <risa> lobo. Solo camarón. Yo pienso que Margarita quiso pasarle por encima, Leonel. Ay, por eso llegó a un divorcio, porque usted no puede sí. ser tan relambía y está en toa, popularmente hablando. Quiso, quería ser, quiere ser presidenta de la República Obligado y no va para allá. Ay, porque esa no le gana a nadie. Margarita, demasiado sonido. quiso pasarle por encima el líder. Leonel claro. Fernández, nunca en la vida. Ahí encima de mí, no. no <risa> nunca en la vida. Nunca trate de opacar al jefe. Eh, nunca de a jefe. Entonces, no quedan de acuerdo. Ya dijo que él no le permitió ser la candidata. Entonces, él pasa a ser primero damos. Sí, no, sí, primer, caballero, el primer, primer caballero, primer caballero. ¿Eh? Primer caballero, ese es el título. Ese es el título, primer, primer damos ¿no es? No, primer caballero. Primer caballero. Eh, eh, eh, eh. Ah, ok. Bueno, Margarita, caballero. usted no puede pasarle por ser el primer líder. Quisieron pasar el PLD, hizo, y es un líder. Hay que decirlo, es un líder, Leonel. F. Hay un lío. Es un líder. Aunque debarató un el PLD, aunque es un hablador <risa> de Debarató a Todito y hizo un grupo él. Y dejó la mujer afuera. Y dejó la mujer afuera quiso, el nuevo no se la va a llevar para allá. Se la va a llevar él para allá para que debarate eso también. Porque que ella quiere ser la jefa obligada y no es así. no es así Hay mujeres en relaciones que quieren ser hombres. Margarita es el caso. ¿Eh? Ay, Margarita es el caso, así es, señores. Wow. Mira, mira, en las redes sociales, eh, ¿verdad? Con todo esto, mira, aquí dice... Eh, en Twitter. Usted es un rey en Twitter. ¿Cuánto Oye, lo siguen no, usted? No, no, no. Yo, 1240. En yo no 1240 y yo llevo tres gente <ríe> Sí, pero bueno. eso son 10 años ahí, eh, ya tú sabes. 10 dan, años. Dando dan, dos años, ya 12, 12. ¿12 años? 12 años. ¿Y tiene? 1240. <ríe> <ríe> no, no. Bueno. No está bien. No, mira. Dice aquí, eh, Lionel viene siendo Mozart la para de la política. Hizo figura a su mujer y ahora, se, y ahora ella se cree más figura que él la realidad, <risa> ese comentario Todo va con ella y, y que Leonel, se preparen. Lionel y Margarita son los nuevos Mozart y Alessandro. Dicen aquí y también. que se preparen, que la, a ella la van a estar viendo en estos shows. Están da, da, dando entrevistas y ese tipo de claro. cosas. Claro. ¿Eh? Ahora, ella, si no la cobra la entre las eshes de Lionel y Mozart, la palabra. <risa> bueno, esto fue en 2019. Lo ¿Cómo, puso que sé yo que eh, las eses de Lionel y Mozart. <risa> Eso fue en 2019 que lo puso. Eh, un usuario, que sé yo que se llama. saludo para él. Entonces. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Lionel, Lionel, <risa> ¡Ay, Leonelita! ¡Qué increíble! <risa> tendrá, la, una, la mujer. tendrá un nuevo romance, Leonel. Ey, ¡Ey, ey, ey! Tiene otra vuelta, Lionel, en por en otra ahí. Vuelta, <risa> y no. ella, con Chayanne. <risa> o sea, yo, yo me imagino Chayanne feliz con esta noticia. No, no, Chayán, es no más fácil Chayán, ¿no? que Lionel. Tenga otro que ya lo tenga, porque sabe que León es un tigre. Y un filósofo. Y un, y un filósofo. Filósofo. Usted sabe, tiene que. Usted, por usted sabe, tiene que hacer el amor porcupina. Pero, pero ella, no no habló, ella no habló, mira, ella no habló directamente de divorcio. Consígueme o sea, Ella vive separada. Consígueme esa muchacha. Una vida pública separada. Tan dejado, ya tan lo dejado. No puedes enemigos, tan dejado. Tan dejado, ellos duermen duerme en, duerme en habitaciones diferentes. Porque ya. ni incluso ni yo creo que viven todavía juntos. No viven juntos. No, porque viven en la casa del pueblo. <risa> todo el del pueblo de la no, esa o sea, fue la que se la di pueblo, se la di el pueblo para toda. la gente que nos llame yo soy el 725 05 viene con nosotros, que opina de esto de esta novela entre Margarita y Lionel el líder la nueva novela, ¿eh? empezando en A lo bueno, que, que criticaron mucho la, en A lo que vi a Michael Miguel ahí a, a, acabando mm. ahí el programa que eh? dijo, que dijo Michael Diciendo que no era el escenario ah. para Margarita darle esas declaraciones. Sí, pagado, Entonces, ay, ay, ay, yo lo que quiero saber. Man. Yo lo que quiero saber es que, que Michael... Que, que, no no confíes que tú dices que no te oye. Yo quiero saber a Michael Miguel que diga cuál es el, para él, cuál es el, el, el, el escenario. el programa de ellos que está pagado... Eh. Mira, porque yo ahora en mismo... Parte, en parte estoy de acuerdo con, con Michael. Ah, no, Villalona. Sí, sí, ¿Por, ¿Por qué? No, Villalona siempre qué? está. ¿Qué gente? Es ¿Por qué por qué eso es un mira ¿por qué Villalona? Mira, mira, men, men, mira, es un tema personal de Margarita. ¿Y qué usted pero qué es son, un tema? Pues es un programa. Son gente pública y son gente pública también. Pero como que no debería ser en ese, en ese tipo de programa. De, ¿Por qué? De, de, de tonos radio. ¿Por qué? Como, eh, o sea, el programa todo, ¿A dónde tenía que ser? de, de, de Uchilora, que sea, no suene en ningún lado. No, no, no, de Uchilora no. Claro. Puede ser en el programa ser. de Maricela. Puede... No, no, no, no. No le enseñe Marian, sí. No, no. no Tiene que, que, que, que ser en la plataforma, no, no, no. ¿En la plataforma no, no. Mira, Pero cumple? puede ser en el programa de Alicia Ortega. Que no suena nada. ¿Cómo que no suena nada? No, no, no. Eso está los lunes acabando el gobierno. Bueno, Villalona, usted tiene que dejar esa monotonía de que tiene que ser donde nunca. No, ya eso se acabó. Ya puede decirlo aquí. Ella, nosotros la invitamos y puede decirlo aquí. Ella puede decirlo aquí. No, tú estabas teniendo un no, programa no, de no televisión. No puede decir. La, va, va. No, pero, no no, no, no, pero de que no, no. Digo, Dinosaurio es? al calco, lo que son. El programa de Nuria no conecta más que el programa de tonel Radio. ¿Cómo? va? No, no conecta. El programa de tonel Radio está más pegado que, que de Nuria ahora mismo. Claro que sí. Busca View. Busca el rating, Eje, el de la televisión. ¿Eh? De la televisión. ¿Eh? De la televisión. No, no. Es que, pero es en las redes. Yo Busca no veo televisión. Programa. Yo no busco, yo no voy, a buscar, yo no voy a televisión, yo no voy ah, el programa de Nuria, que yo busco YouTube, esto no es radio, me sale ahí no, mismo. No me hables tú de Alberto Vaga, yeah. no me... me hables tú de Alberto Vaga, me favor. yo favor. Yo entro a YouTube, ahí mismo está, sí, esto sí. no es radio. ¿Eh? ¿Y quién Alberto Vaga? ¿Quién Alberto Vaga? No, yo pensé, no, no, pues lo no ya ni existe. ¿Quién Vaga? Y, y, y a la otra le dijiste que esa mujer era mala? más bueno, la gente. No, no, aquí no, se acabó esa monotonía hace tiempo. No. no, que tiene que ser en el show de mediodía. No, ¿Y para qué? qué? Que ¿Qué tiene que que ser ¿La gente suele. Sí, okay. Tiene que ser ahí. Esto tiene que ser. si nos pegamos nosotros, tiene que ser de nosotros. Que tiene que ser. Si es no, que yo, ¿qué? Okay, okay. No, ya hasta, hasta Capricornio tenía que entrevistarla. No, oye, ¡Hasta Capricornio! ¡Un palo! ¿Eh? Un palo. ¡Más fácil ni Capricornio que, que, que, que Alicia y Tega! ¿Eh? No, ¡Tira los tiros, Villalona! ¡Tira los tiros, Villalona! ¡Tira los tiros! ¿Dónde está? O sea, ¿no? este ¿Usted, dicen, usted dicen que está a la altura eh, Capricornio ustedes dos dicen que está a la altura Capricornio y a los foques de Margarita. ¿Qué está claro, pegado? Sí, son que... las plataformas ¿Quién es lo que quiere sonar y quién es que está sonando? Vaya donde Luis Ortega. Pero cómo así sonar? Noche Sonado de no, que, que quiere que hablen de ella. Vayan no de Noche de Política para no ella. No, no, no, no, ella no. Ella está no. en política, ella sí No, pero cómo va a ser. Nadie se va okay. Lamentablemente Lamentablemente, tiene que aceptarlo. No, mira, pero lo que yo digo, o sea, en parte. Eh... Vaya a sentarse en noche de luz que no cogen 100 mil views en YouTube. Ya, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro mácalo. ¿Van a dónde le hiciste a que no llegan a 100 mil views en YouTube? ¡No, sea, Capricornio ah, con, sí, no, con Villalona. Villalona, no, no, si no la risa. La risa, la risa ahora, Villalona. No, la noche de luz rompió el sí. rating con ah, sí, esa no, mala hermosa que no. Hay agua a Luis. No sé cómo tú me vas a decir que le, Hay que darle le hago a Luis. En parte, Michael Miguel tiene razón. Ahora, no la tiene. Que no la tiene la razón. Villalona. Villalona, tienen que dejar eso. Esto es rating. Esto es lo que se vea, lamentablemente, a los foques quedársela. ¿Por no tiene razón? Porque a los foques estaba en pijama entrevistando escúchame. a vaina. Por eso no tiene escúchame, razón. Escúchame, no, si escúchame. el punto sí, sí. de Margarita, como ustedes lo dijeron, ahora por qué es que no sonido. Es... Escucha, porque tú dices que no, es, que no fue conveniente hacerlo. Yo, no, yo no estoy no es conveniente. Entonces, ¿no? Gaby no está a que... la altura de Margarita. No, Johnny Estrella no, no está a no, la altura de Margarita. Es duro, duro, el otro. Casal no está a la altura de Margarita. Ramón Talentino no está a la altura de Pero mira, yo no estoy diciendo que el programa no está a la altura de Margarita. No, Ramón no, no, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que pues, algo personal de la vida privada, aunque es una figura pública. Oye, no, que de, no Es que de eso que tiene que hablar, porque eso, eso no es privado. Eso no es privado. Ya no lo puso privado. No, pero que hasta allá yo no ¿Eh? sabía que... Hasta allá yo no sabía sí, que... 87 mil visitas. Entonces... Entonces... Ya, no, pero ya me... Se, que se, dos semanas, no se, va a se me va el hilo ya. <risa> <risa> No, pues, okay, es que usted se, se contradice no, y, no, porque usted no, es que usted está diciendo no, te no. Estoy diciendo, no está a la altura de los del lo, elenco de, de lo que, que lo mamá lo... está viendo YouTube y Facebook, mamá. Yo no estoy diciendo, con, con no 200 no estoy diciendo años. que no están a la altura. Lo tiro, lo tiro, no tiro, no tiro, tiro. Y que, y, que, y que. Yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que, como es una situación, en el caso de Margarita, de, de la vida privada de ella, de un matrimonio, ¿verdad? Villalona Uf, que, ella que ella lo hizo para. público, ella lo hizo público, ¿por qué sí. está diciendo lo mismo? Pero que déjame, que déjame, lo déjame, hizo público. Déjame hablar, que pasa. Bueno, pero dime, qué fue dime, ella? Dime, ella dime, él, dime, ¿Villalona? No dime, pasa dime, ¿Dime Villalona. ¿Dime Villalona. Increíble Dios mío. Porque tú, porque yo, yo te voy a decir una vaina. Hasta ayer, hasta ayer lunes, hasta ayer martes, verdad, martes. martes. ¿Tú sabías que Margarita estaba separada de Leonel? Sí. sí. ¿Quién te lo dijo? Los rumores? No, es que eso no son rumores. Una cosa son los rumores, otra cosa es una no declaración rumores, oficial de no ella. Rumores. Yo no me llevo, yo no me llevo de rumores. Inmediatamente, de no, no, no. todo el rumore, pero hasta que yo no lo hable... <coughs> no, no, inmediatamente, inmediatamente ella dijo que le gustaba Chayán. No vimos. No, ya, oye. no vimos. No, no! Ya. Hombre, no. Así, así no, así no se maneja uno. Así no se manejan los políticos va a... No. Entonces, Villalona... Cuando le, usted tenga una esposa y si venga aquí a decir que le gusta eh, Roche RD como hombre, ya. Como dijo ¿sí? ¿Eh? una aquí una, una que terminó con su relación aquí, que dijo que le gustaba CD. Ya. Ay. Vino el hombre y se buscó una bailarina. <risa> <risa> Porque una figura también. No, no me dejan explicar el punto. Eh. No me dejan no, explicar. Es que el, el punto. punto suyo no sirve, sí, no vende. ¿Usted <risa> no, sabe por qué? Porque usted lo que tiene en la mente, igual que antes, no, que no, la cosa tiene que acá, ser. Margarita podría decir eso yo estoy aquí. En un ahí, loco, dime. ¿Eh? Yo sé todo eso. No, no, no. Pero usted, usted está diciendo <risa> que eso tenía que ser en otro en, lado. En, en buenas, otro problema, buenas noches, por... María Cela. María <risa> Cela, que no llegan <risa> a 50 mil <risa> views. Yo ¿Eh? estoy diciendo, o sea, el... Eso Pero es lo que usted no está diciendo, ¿qué es lo que usted está diciendo? Yo no he dicho que esa María Cela, mano. Pero usted dijo que en el programa no debía hacerlo. Que hay que un no programa, programa de, de otro nivel. donde el nivel, hay el catedrático, ah, que hay, hay catedrático ahí. ¿Quién es el catedrático? ¿Casal? Eh, ¿Casal, son gente, adiós, Johnny Estrella en una cacomaco El el otro, ¿cómo es de lado? Está bien. El que hizo la pregunta, que es un tipo que sabe demasiado. Un Tolentino, Santana, Santana. Santana, dime de Santana. ¿Casal? Y una plataforma preparada para sí, eso. Vámonos a una pausa para no tirarle más tiro a Villalona.